Bienvenidos una vez más a un nuevo año en este, su club de lectura de El Crayusta, Don Quijote Rockstar Bienvenidos, bienvenidos mucho, mucho, mucho, mucho Me alegra muchísimo ver tantas caras nuevas Me alegro muchísimo por ver tantas caras conocidas Es para mí de verdad muy gustoso estar aquí de nuevo con ustedes Este espacio para mí es, re, no sé, como revitalizante Hablar de lecturas Hola Colin, bienvenida, ya te estaba echando de menos Bienvenidos todos eh, hola. Este, espacio, hola. este espacio, pues es para ustedes, usuarios externos, usuarios de la Usta, usuarios de colegio, todos, todos son bienvenidos aquí. Eh, la única condición para participar en el club de lectura es que nos guste la lectura o que querramos, eh, a, a adquirir ese nuevo hábito de la lectura, ¿no? Eso es lo, lo más importante, es como lo que más nos interesa realmente en el Crayusta. Y es llamar a todas las personas eh, que, que, realmente sienten pasión por la lectura. Y hoy es, pues, hola Cindy, bienvenida, hola Lina, bienvenida, no las había visto, buenas noches, qué gusto verlas de nuevo, ya también las estaba extrañando, son como participantes asiduas, eso, eso me, me gusta muchísimo. Pero como bien nos decía Winmar hace un momento, <ríe> eh, el tiempo apremia, porque pues algunas personas quieren ir a ver la novela. <ríe> Entonces vamos a irnos con toda y una vez, con esta primera sesión. Eh, y para eso vamos a hablar rápidamente de qué es el Club de Lectura y que no es el club de lectura Entonces vamos a recordar que sí somos como club de lectura Y esto es importante porque alguien nos estaba preguntando ¿Cómo funciona el club de lectura? Aunque no sé si todavía sigue así, ah, Juan Pablo Juan Pablo nos estaba preguntando Bueno, ¿cómo funciona el club de lectura? Aquí es donde vamos a saber qué hacemos en el club de lectura ¿Por qué estamos acá? ¿No? ¿Por curiosidad? Sí, claro, pero ¿qué nos va a mantener aquí hasta el final? Les vamos a contar, nosotros aquí en el Quijote Rockstar, en el Club de Lectura de Don Quijote Rockstar, tenemos un espacio, es para la lectura, es eso, aquí nos sentamos para hablar, para discutir, para reírnos. Eso para mí es importantísimo, es una de las cosas que más me gusta, que ustedes participen, hagan los micrófonos, nos riamos, eh, pasemos un rato agradable, ¿no? Estamos a miércoles, es el ombligo de la semana, ya pasaron los días más largos, el lunes, el martes, que son tan largos como difíciles. Y ya llegan los días más sencillos, ¿no? Como jueves, viernes que se van volando. A veces el tiempo no alcanza el jueves y el viernes. El miércoles es perfecto. Y a esta hora ya estamos en la casita, ya estamos intentando dejar como las presiones del día eh, fuera de la casa. Entonces, este es el horario perfecto. ¿Qué somos entonces? Un espacio para la lectura. Por eso mismo también somos un espacio para compartir nuestras experiencias alrededor de la lectura. Y para poder tener esas experiencias, nosotros elegimos entre todos el material que vamos a leer a lo largo del semestre. Entonces, esta primera sesión, por supuesto, va a tener, como ese, va a tener ese eje, vamos a estar sobre ese eje y es elegir el material de la lectura para nosotros empezar a leerlos en conjunto y ahí sí poder discutir sobre todo lo que vamos encontrando, lo que vamos sintiendo, lo que nos va apareciendo, ¿no? Todas estas impresiones que va despertando en nosotros lo que vamos leyendo. También somos un espacio para el diálogo y esto es importante. Aquí no se va a tratar de Julián hablando durante una hora, un poquito más, solo, como es algo de diálogo, ustedes tienen la palabra, ustedes son los participantes, ustedes pueden abrir con completa confianza su micrófono, vamos a, a, a participar, vamos a decir lo que sentimos, vamos a decir lo que pensamos, eso es lo que queremos acá, ¿no? dialogar respecto a la lectura, eso es, eso es algo muy importante. Y por supuesto lo que les comentaba, este es un espacio de esparcimiento para alejarnos de la cotidianidad, ya sea del trabajo, ya sea de la universidad, ya sea del colegio, eh, de la ciudad caótica, aquí podemos, si lo queremos ver es tener un refugio, un refugio donde nos podemos reír, un refugio donde podemos llorar, el año pasado tuvimos experiencias muy bonitas en este sentido, donde podemos desahogarnos, eso es lo que queremos acá ser no solamente un grupo de personas desconocidas que se reúnen para hablar de libros, sino llegar realmente a tener una relación cercana, fraterna. Ese es otro de los objetivos, conocer gente. ¿no? Yo conozco, he conocido por, por el Club Aflor, por ejemplo, he conocido por el Club Aconit, Este es uno de los digamos cosas que más me gusta y esto, y es que la lectura nos ayuda a conocer personas, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos relacionarnos con, con otras personas que de pronto en otro espacio jamás o de ninguna forma llegaríamos a conocer. ¿Qué no somos como club de lectura? Ah, bueno, el chat acaba de sonar, vamos a ver qué nos dicen por el chat. Ah, ah ok, nos están saludando. Ah, okay, ¿qué no? Están todo el mundo saludando. Ok, ok. Mmm... <ríe> ¿Qué no somos como club de lectura? Y esto, si es importante saber qué somos como club de lectura, también es muy importante que sepamos qué no somos como club de lectura. Ah, Flor nos, le, nos está levantando la mano. ¿Vas a preguntar algo, Flor? ¿No? Sí, dale. Gracias, Julián. No, simplemente quería darle la bienvenida a mis estudiantes del Colegio Santo Tomás de Aquino. Hay algunos administrativos también conectados. Y quería presentarles este espacio, es la primera vez que nos unimos a este club de lectura con el Crayusta y era solamente eso. Muchísimas gracias Julián, eh, quiero que los motivemos siempre y me parece excelente esta hora, este horario, porque ya los chicos no están con las tareas, ya no están corriendo con terminar la tarea y poder, eh, eh, perdón, las clases y poder realizar las tareas, sino que ya están desocupaditos. Entonces muchísimas gracias por el espacio Julián, bienvenidos mis queridos estudiantes y compañeros de nuestro colegio Santo Tomás de Aquino. Claro que sí, muchas gracias Flor. Sí, bienvenidos todos, como les decía, todos son bienvenidos. Los que leen mucho, los que leen poco, los que quieren leer, todos, todos son muy muy bienvenidos a este espacio. Claro que sí Flor, muchas gracias. Entonces, les estaba comentando, si es importante que sepamos qué somos como Club de Lectura, también es importante que sepamos qué no somos como Club de Lectura, porque así podemos saber qué esperar de este espacio. ¿Qué no somos? Un aula de clase. Aquí yo no voy a sacar notas, aquí yo no voy a estar ustedes preguntándoles hacer todo control de lectura. Aquí todo el mundo avanza libera, al, al, al ritmo que quiera. ¿no? Si una persona puede leer todo el capítulo, lo que nosotros acordamos, perfecto. Si solamente pudiste leer una página, bueno, ¿qué sentiste con esa página? Yo no estoy aquí sacando notas, eso es muy importante. Quiero que entendamos eso, ¿no? Esto no es un aula de clase. Pero tampoco es una imposición de lectura o de análisis. Yo... No, yo no quiero venderles a ustedes lo que yo pienso del libro, ¿no? No quiero eso, lo que yo quiero es escucharlos. Yo quiero crecer con ustedes. Cuando yo los escucho a ustedes, yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y estoy seguro que todos aquí, con la participación de, de, de quienes nos conectemos, vamos también a estar participando y vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Por eso no vamos a imponerle nada a nadie. Yo no puedo imponerle a Connie cómo yo veo el libro. Y Connie no puede imponerle a Lina lo que ella entiende en, en cierta parte del libro. Por supuesto, habrá momentos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, por supuesto, claro que sí. Pero es eso, no vamos a ponernos de acuerdo en los puntos que encontremos dificultosos, no más. Listo. Eso es, eso somos como como club de lectura Don Quijote Rockstar. Y esta primera sesión es así medio medio larguita al principio porque yo tengo que hablar mucho. Ya las demás sesiones, cuando ustedes traigan sus opiniones, cuando ustedes ya tengan sus lecturas, esto va a ser una sabrosura completa. Ahora, sí tenemos que tener algunos acuerdos para que esto funcione perfectamente. La única sesión donde Julián Rodríguez, moderador del Club de Lectura, va a hablar como cotorra es esta sesión. Yo aquí voy a estar hablando hasta por los codos, porque hace falta hacerlo, pero esto solamente va a ser el día de hoy. La idea es que en todas las demás sesiones vamos a tener una distribución del tiempo del 30%, Julián hablando, y el resto del tiempo es de ustedes. Ustedes contándome cómo les fue en la semana, en qué momentos leyeron, cuánto pudieron leer, qué les pareció la lectura, odiaron lo que leyeron, les gustó muchísimo, estuvieron buscando videos. Todo eso es lo que yo quiero que ustedes me cuenten cuando estemos aquí reunidos. Ahora, también... Vamos a tener comprensión y respeto a la opinión del otro, lo que estamos hablando. No vamos a imponer nada, no vamos a ser agresivos. Aquí lo que más nos interesa es la comunicación, ¿no? Entendernos como seres humanos por medio de la lectura. Por eso vamos a respetarnos y vamos a obtener una opinión, eh, digamos, a respetar la opinión del otro. ¿verdad? Vamos también a tener alguna lectura colectiva para obtener la interpretación, eso es lo que queríamos. Lo que queremos es, entre todos nosotros, interpretar los textos que traemos. ¿no? Y al respecto a esto, el año pasado teníamos unas sesiones de lectura en voz alta, pero por el formato de lo que les traigo este año, tendríamos que examinarlo, pero me estoy adelantando, ya van a ver a qué me refiero. Vamos a también, todos los participantes tienen voz y pues los participantes deciden si lo utilizan o no. En ese sentido, yo no puedo obligar que ustedes hablen, pero sí sería muy provechoso para todos que ustedes pues, expresen sus opiniones. ¿vale? Eso es una de las cosas que más, más quiero recalcar. Y eso es toda la perorata. Ya vamos a empezar a ponerle un poquito de picante a esto, porque ustedes se cansan de escucharme y yo me canso de hablar. No crean, aquí tengo mi botellita de agua. Ustedes saben que siempre la tengo conmigo una hora, un poquito más de una hora hablando, siempre toman, ¡ah! necesito un poco de, de, de hidratación. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un pequeñito diagnóstico y ustedes se dirán, no, pero ¿cómo así que un diagnóstico? No, no se preocupen. Simplemente quiero saber qué es la lectura para ustedes. Ya saben que esta pregunta para mí es súper, súper importante. Es una pregunta que me gusta muchísimo hacerles a los participantes. ¿Qué es la lectura para ustedes? Por ello, los voy a invitar a, ya saben qué, mi amado Mentimeter, para que veamos las respuestas en vivo. Ahora, permítanme, porque se salió los errores técnicos, que, los fallos técnicos que nunca faltan. Listo. Entonces, vamos a ir a menti.com, voy a ponerlo aquí en el chat, como siempre. Ustedes saben que me gusta poner punto menti.com y vamos a utilizar el código 6229154. ¿Cómo es? 6229154, esto suena como un bingo. 6229154. Allí los estoy esperando. Y mientras tanto, mientras se van conectando, ¿quién se anima? Y me cuenta cómo estuvo su fin de año. El año pasado fue bien, no sé, caótico, ¿no? Para todos. Todos tuvimos estos días largos y difíciles. Pero, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de año? O este principio de año. ¿La cosa va mejorando? ¿O vamos para lo mismo? <risa> cuéntenme algo, háblenme, no me dejen hablando solo. <risa> bueno, ya se conectó la primera persona, dos personas, tres, este año están todos, todos callados, están tímidos, me quieren dejar hablar solo, cuatro, Pues es que este año estuvo complejo, es la mayoría estuvimos encerrados, ¿no? Sí, es cierto, todos. Y ahorita el regreso a la, a la cotidianidad puede ser un poco traumática, al menos en lo personal. Yo, yo hablo por mí, volver, como a salir de nuevo de mi casa y todo esto, sí es un poco difícil, no sé. Para otras personas de pronto es muy fácil, ¿no? Para quienes sufrieron mucho con el encierro. Pero no sé, yo sí he sufrido un poco, <risa> Eh, no. que te, es rearmar nuevamente una rutina y no el mismo tipo de rutinas que tenía anteriormente, sino una rutina un poco diferente, ¿no? Sí, es cierto, eso es una de las cosas más exigentes. Uh, Lina nos comenta que ella solamente extrañaba movilizarse, <risa> no extrañaba a la gente. Bueno, de pronto sí, yo podría decir que estoy en ese equipo también, aunque no, la gente también hace falta, ¿no? No digo la gente de Transmilenio, <ríe> en los buses, <ríe> pero por ejemplo, los compañeros de trabajo, ¿no? Gente con la que uno comparte, los amigos. ¿Alguien ha levantado la mano? Juan Pablo, cuéntanos. Yo qué extraño de la cotidianidad de antes. Yo de la cotidianidad de antes extraño mi colegio, cuando iba, cuando se pasaba chévere con los compañeros, cuando los profesores me regañaban en clase, de colegios, del colegio principalmente se extraña bastantes cosas, a mis compañeros, a mis profesores, se extraña casi siempre todo de lo que se había antes. Es cierto, ¿no? es, es, es eso, cuando uno tiene, digamos, este tipo de vínculos, sobre todo que es tan habituado, por ejemplo, en el colegio o la universidad, que es una actividad que uno realiza durante mucho tiempo, eh, pues claro, esa, esa cotidianidad, esa... Esa, esas relaciones, pues se extrañan, ¿no? Es, es como un vacío que queda en uno. Eso sí es cierto, Juan Pablo, completamente de acuerdo. En cuanto a la universidad, ¿no? Yo extraño levantarme temprano, salir corriendo, pelearme con la gente en el Transmilenio para llegar rápido, correr por el puente de la 26 para llegar a la universidad y llegar tarde de todas formas. Todo eso lo extraño también. <risa> Gracias, Juan Pablo. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Lina nos dice... Está bien, solo los amigos, pero los veo una vez cada tres años, entonces no pasa nada. Ah, ok, ¿no? Es normal para Lina. Nos dice Amy, se pierde un poco la parte humanista del proceso. Sí, es cierto, la virtualidad, este, este proceso que tenemos acá nos aísla un poco. Por más de que nos acerque, al mismo tiempo, pues es muy curioso. Todos estamos en nuestras casas y estamos reunidos acá, pero estamos solos. ¿No? Es bastante curioso. Pero bueno, ya vamos 16 personas. ¿Me dirán las personas que faltan si esperamos un poquito más o arrancamos con esto? Yo creo que inclusive ya ustedes ya respondieron y demás, ¿verdad? ¿Revelamos las respuestas? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, es cierto. Ya van 17. Juan Pablo nos dice que sí, revelemos las respuestas. Vamos a ver entonces qué es la lectura para los participantes la noche de hoy. Bueno, la lectura para los participantes del Club de Lectura de la noche de hoy es, es interpretación, es pensamiento, es entender la realidad, es un modo de volar, esa me encanta, es la aventura literaria, esa está súper chévere, está súper súper chévere esa expresión, eh, un modo de aprender, eso, eso es una de las cosas que más me gusta que digan, porque si bien aquí en el Club de Lectura nos interesa muchísimo la parte llamémosla así, educativa, la parte formativa de la lectura, es una de las cosas que más defendemos y que más perseguimos. Eh, también nosotros estamos persiguiendo es la, lo no utilitario, lo que no nos lleva a o sea, como aprender ortografía o arte, aprender redacción. Nosotros estamos persiguiendo otra cosa. Nosotros estamos persiguiendo eh, conocernos a nosotros mismos, por ejemplo. Nosotros estamos persiguiendo eh, soñar. Es una de las cosas que más me gusta. La lectura nos permite soñar, la lectura nos ayuda, nos enseña a soñar, nos enseña a conocernos a nosotros mismos, nos enseña empatía, nos enseña a entender cómo la otra persona ve el mundo. Todo eso es lo que además de la ortografía y de la redacción, todo eso es lo que estamos, digamos, queremos también aquí encontrar, encontrarnos como seres humanos alrededor de la lectura, esa me encantó, comprender información, un escape de la realidad, despegarse del mundo real, es un disfrute, ¿no? Es curioso, ¿no? Entender la realidad es uno de los que más, como más común, pues, ¿no? Aparece muy grande, es muy común que lo hayan dicho, eh, un modo de volar, es pensamiento, todas estas cosas, me encanta que nadie puso, eh, para mí la lectura es aburrida, ¿no? Pues hubiera sido, lo hubiera esperado, hay que decirlo, ¿no? Pero me encanta que no, ¿no? Entonces, eso, eso es muy sabroso, ver como que nadie opina que aquí la lectura, al menos esta noche, la lectura sea algo aburrido, algo tedioso, una obligación, ¿no? No, eso es lo último que queremos acá. Muchas gracias por participar en esta rápida encuesta. Esta noche, eh, como les comentaba, la idea es que nosotros vamos a elegir qué material vamos a leer para nuestro club de lectura. Ese es el, el objetivo de esta primera sesión, es seleccionar material. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué nos traerá? Vamos a recapitular. El primer semestre del año pasado, cuando iniciamos con el club de lectura, leímos cuentos, ¿no? Cuentos digamos, canónicos, de autores muy reconocidos, leímos a Julio Cortázar, leímos a Chekhov, leímos muchos, muchos cuentos. El segundo semestre pasamos a un, poco, a un, poco más, eh, un nivel un poco más avanzado, como discutíamos en, en su momento, y eh, leímos novela corta, y eh, lo que ustedes eligieron, lo que los participantes eligieron fue novela corta colombiana. ¿no? Entonces leímos Scorpio City, leímos Recuerdas Juana y leímos La Hojarasca. ¿no? Eh, siempre fue como aumentando un poco el grado de dificultad de lo que fuimos leyendo. Hablamos sobre la ciudad, hablamos sobre la niñez, sobre la memoria, hablamos sobre lo difícil que es leer a Gabriel García Márquez. Eh, todo eso lo discutimos. Y pensando y con todo esto en mente tuve que estar en esta tarea de, bueno, ¿qué vamos a leer? Es una de las cosas que más, más tiempo me toma eh, para proponerles. Yo solamente puedo traerles a ustedes propuestas para que nosotros entre todos elijamos qué vamos a leer. Y por eso he decidido que hagamos una actividad. Entonces, ya están en Mentimeter, espero no se hayan salido, por favor. Porque aquí vamos a hacer una muy, muy rápida actividad en Mentimeter. Vamos a responder unas cuantas preguntas. Entonces, por favor, los espero, aquí ya se conectó alguien, ya se van conectando. Vamos a responder preguntas, son tres preguntas, tres o cuatro preguntas. Van a ver, es la cosa más sencilla del mundo. Van a ver. Las opciones son súper sencillas, las preguntas son súper simples. Y vamos a ver quién de ustedes le atina a más respuestas. ¿Listo? Vamos a ver cuántas personas van. Voy a compartir la pantalla de Mentimeter. Listo, ya vamos 8. Ahorita contestaron casi 18 personas. Vamos a ver si logramos el mismo número. Llevamos 9. Espero realmente, de verdad, tengo mucha ilusión. Quiero decir, he trabajado con esto ya desde hace un buen tiempo. Eh, en, en la sesión del, del día de hoy, buscando el material. Realmente tengo mucha, mucha expectativa. Espero realmente que les guste la, las propuestas que traigo. Pero bueno. No me anticipo. Vamos 10 personas. Vamos a ver si, si se conectan más personas. Julián, eres tan amable de volver ¿Sí? a, a colocar ahí en el chat eh, Menti y, y la claro, clave es que, es que, es que, que me sí. cambié de dispositivo y entonces se me perdió. No te preocupes. Claro que sí. Menti.com y el código es 6229154. Claro, claro que sí. Eso, abran el micrófono, interrúmpanme. Eso es lo de menos. La idea es que aquí todos hablemos. Lo que yo más quiero, realmente más quiero, es escucharlos a ustedes. Mientras que ustedes se van conectando, yo les cuento. Este año inicié un reto de lectura. Pues ya saben que, digamos, quienes han venido conectándose desde el año pasado, existe esta aplicación, Goodreads, que se las comentaré un poquito más adelante, que les permite a ustedes eh, ponerse como retos de lectura, ¿no?, y este año me fui como un poco exagerado, lo, lo acepto, eh, y puse un reto de lectura de 52 libros en este año. ¿Eso qué implica? Que tengo que leer un libro, un libro cada semana. ¿no? Entonces estoy literalmente corriendo, corriendo todas las semanas para lograr eso, para lograr el reto. Y he elegido unos libros, que de verdad son, son bien, bien eh, peculiares. Por ejemplo, les muestro el que estoy leyendo en este momento. Este es el que estoy leyendo en este momento. Este es el de esta semana. Vamos a ver si lo logramos. Tengo hasta el domingo para terminarlo, para poder lograr mi reto. Esa es una de las cosas que les propongo, ¿no? ¿Por qué no ponerse así un reto? No, yo me voy a leer 12 libros, un, un libro al mes. Buenísimo. Yo voy a leerme solamente seis libros, un libro cada dos meses, excelente. Sí, Flor nos dice que es un libro excelente. Sí, no, yo empecé a leerlo, aquí contando un poco la historia. ¿Quién es quién a habla? Adelante, adelante. Ah, ok, Carmen, pasa, pasa, pasa. Vale, listo. Bueno, 14 personas, no creo que logremos más, ¿o sí? ¿Alguien no ha podido entrar? Y esperamos un poquito. Sí, yo no he podido entrar, no sé qué me pasa. Hace rato sí puede entrar, pero ahora no. Pasa. Vale, entonces, vamos. Listo, vamos a esperar. Lina también nos dice que no ha podido entrar. ¿Algún, algún error o cómo les, les aparece? ¿Qué sucede? Así a ver si podemos entre todos ayudarnos. Sí, Edith, eh, Flori y, y asistente, asistente rectoría, qué pena, no me gusta llamarte así, ¿puedo, puedo saber tu nombre? Mi nombre es Luz ah, Viviana. Bueno. Ok, Luz, ¿sí? Viviana. Viviana, Viviana, listo, Viviana, que sí, es que no me gusta como asistente rectoría. Sí, Viviana y Flor nos dicen que el libro es muy bueno. Ah, bueno, no, para quienes están conectados, ahí que ya pudieron y que les está diciendo que, que, se, que se preparen, no se preocupen, yo tengo que dar la señal para que empiece el juego. Por eso estoy esperando que se conecte la mayor cantidad de gente, ¿no? Para quienes dicen prepárate para jugar, ya están donde están. Entonces, tranquilos. ¿Listo? Yo creo que con 13 personas, ahorita teníamos 14. Bueno, vamos a ver. Entonces, preparados todos, ahora sí va a empezar las preguntas. Lo que les comento son cinco preguntas. Ya, ya vimos, son cinco preguntas. Eh, y la idea, pues, es ver quién le atina a más respuestas correctas. ¿Listos? Entonces, eh, empezamos. Alguien se alcanzó a conectar. Narra su historia a través de viñetas. ¿Cuál de las tres opciones narra la historia a través de viñetas? El cómic, el manga, la novela gráfica. ¿Cuál? Narra su historia a través de viñetas. Vamos a ver. Diez personas dijeron el cómic, dos personas dijeron la novela gráfica. Bueno, aquí la, la pregunta era tramposa porque los tres, el cómic, el manga y la novela gráfica, relatan su historia, narra su historia a través de viñetas. Y ya aquí se empiezan a hacer una idea de cuál es la propuesta para este semestre. Es lo que les propongo que leamos este semestre. Pero ya llegaremos allá. ¿Listos? ¿Preparados? Siempre van a ser las mismas tres opciones. Lo único que tienen que estar muy, muy atentos es a la pregunta. ¿Listo? Siguiente pregunta. Ah, no, primero vamos a ver la tabla de posiciones, por supuesto. Uy, no me dejó ver la tabla de posiciones. Bueno, siguiente pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. Su naturaleza es verbal y icónica. Quiere decir que los textos e imágenes tendrán una interacción durante todo el cómic para darle sentido. Es decir, si no existe la imagen, no existe el texto. Una no existe sin la otra. Se necesitan mutuamente. Vamos a ver. Cómic, manga, novela gráfica. Pues resulta que los tres también tienen esa, esa, esa similitud. Los tres necesitan tanto de las palabras como de la imagen para poder in, de, ofrecer una interpretación correcta, correcta del texto. Es una similitud que tienen, por ejemplo, con los libros álbum. Pero ya vamos viendo más o menos como qué es, en qué se parecen, ¿no? No hemos visto en qué se diferencia. Vamos a ver. Pregunta 3 de 5. Las viñetas se leen de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Las viñetas se leen de izquierda a derecha. Vamos a ver. Se acabó el tiempo, vamos a ver. Pues resulta que el cómic y la novela gráfica se leen de derecha a izquierda. El manga no. El manga, o... Oh, no, se creo que es el manga, no la manga. El manga, como viene de Japón, tiene un sentido. Ah, Gerald nos dice que no apareció la pregunta. Uy, bueno, esperemos que la próxima sí te aparezca, Gerald. El manga, como es una, una, una lectura, es, digamos, un formato que viene de Japón, pues ellos tienen el sentido de lectura, es, ah, al contrario. El manga lo vamos a leer siempre de derecha a izquierda. Y eso es una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta para cuando vayamos a elegir textos, ¿no? No vayamos a confundirnos a, al momento de leer si es que llega a ganar el manga, ¿vale? Siguiente pregunta. Pregunta 4 de 5. 5. La principal característica de este género es que está dirigido a un público adulto, por lo que trata temas complejos. ¿Cuál será? ¿El cómic, el manga o la novela gráfica? Vamos a ver... Se acabó el tiempo. Sí, sí, efectivamente... La principal característica de la novela gráfica es que no vamos a encontrar una novela gráfica para niños. No podemos encontrar, es decir, podemos encontrar cómics, podemos encontrar manga para niños, pensados para niños. Pero es muy difícil encontrar una novela gráfica que haya sido pensada para los niños. Aquí nos dicen algo en, eh, en el chat, creo que es Lina. Lina nos dice... Ah, esa cosa me tomó, sigue diciendo que no te da tiempo... Ah, caramba. Bueno, la herramienta nos ha fallado un poco. <risa> listo, listo. Última pregunta. Última pregunta. ¿Listos? Vamos a ver. Preparados en sus marcas. Cuenta con una mayor variedad de las transiciones entre viñetas. ¿Cuál de los tres tendrá una mayor variedad de las transiciones entre viñetas? El cómic, el manga o la novela gráfica? Vamos a ver. Y la respuesta correcta en este caso era el manga. A diferencia del cómic y de la novela gráfica, que tiene unos formatos y unas. Eh, el término correcto es. Ay, mi hermano estaría enfadado conmigo porque no me sé el término. Bueno, la distribución dentro de la página para el cómic y para la novela gráfica está bastante delimitada en muchos casos. No en todos. Pero el manga suele aprovechar mucho mejor el espacio y utiliza mejor, digamos, las viñetas. Tiene más variedad de viñetas para contar la historia. Y esta era la actividad. Vamos a ver, no entiendo por qué no me está ofreciendo resultados. No, no me ofrece resultados. Es una tristeza, quería ver como quién había ganado. ¿Quién, ¿Quién respondió todas bien? ¿Alguien respondió todas las preguntas bien? Levanten la mano. Me refiero en el Meet. en el, en el meet. <risa> y yo puedo ver aquí quienes levantan la mano, ok, Connie, Crayusta, eh, también está Diana, ok, varias personas, ah, ok, Sebastián también, Amy, Flo, ah no, Flor no, no, pero bueno, otras personas no pudieron contestar lo que explicaría porque eh, una mano nos dice Flor, <ríe> Gerald dice a mí todas mal, <ríe> Eh, Viviana nos dice que solamente tuvo una mal, ok, ok No, pero excelente, igual no esperaba Pues la idea pues del juego era justamente eso, ¿no? Mostrarles algunas de las características y presentarles de una forma más bien dinámica Mi propuesta de lectura para este semestre Y es justamente lo que quería comentarles mi propuesta para este semestre de plan de lectura es que nosotros elijamos entre leer cómic, entre leer manga y entre leer novela gráfica. Como ya vimos, los tres formatos son muy similares. De hecho, en muchos casos es muy difícil diferenciar lo que, o sea, hallar la diferencia entre lo que es un cómic y lo que es una novela gráfica. Muchas personas todavía discuten si es necesaria esta diferenciación. Y yo opino que sí. Hay una muy buena diferencia, una amplia diferencia entre lo que es la novela gráfica y lo que es el cómic, además de las que ya vimos. Como les comentaba, el cómic, el manga, puede ser pensado para niños, a diferencia de la novela gráfica. La novela gráfica no es muy, digamos, pensada para, para que un niño la lea. ¿no? El cómic y el manga, por supuesto, también pueden tomar, tra tra tratar temas muy serios. Por supuesto, es una de las cosas por las que me atrajo la idea de que leamos esto este semestre. Los temas que podemos encontrar en el cómic, en el manga y en la novela gráfica. Pero también hay unas diferencias que son fundamentales en cuanto a la narración. Por ejemplo, la novela gráfica está pensada para ser editada, por ejemplo, en un solo tomo. ¿Sí? Se lanza una novela que viene acompañada con imágenes, una novela gráfica. El cómic y el manga, por otro lado, puede venir en varios tomos, es decir, tiene una eh, naturaleza secuencial o periódica. Por ejemplo, el, uno de los cómics más la, perdón, uno de los mangas más largos eh, que existen y que todavía se está editando, se está, eh, se está publicando desde el 98 hasta el sol de hoy, 2021, ya van a ser 23 años de publicación, es One Piece. One Piece es uno de los mangas más exitosos y más vendido eh, y más que más ha durado en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Se está publicando periódicamente. La novela gráfica, no, la novela gráfica hace una publicación. La novela gráfica vende un libro y esa es la naturaleza de la novela gráfica. El cómic comparte la, la naturaleza con, eh, con el manga, es periódico. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a leer cómic o cómo vamos a leer mangas si, si no es solo una obra, si no son muchas? No se preocupen, traje obras que por su naturaleza las podemos leer en el tiempo que tenemos. Entonces, tranquilícense, ¿no? No traería algo que no podamos leer por, por el tiempo que tengamos. Además, también es la forma en la que está escrito. ¿No? La novela gráfica utiliza mucho estos, estas figuras literarias, las, es bastante literario, mientras que el manga, bueno, el manga también puede tener estas figuras retóricas, ¿no? jugar mucho con el lenguaje. El cómic no, no llega como a, a jugar de esta manera, eh, como vimos, por ejemplo, con novelas o con cuentos, eh, que sí tienen esta forma peculiar de jugar con el lenguaje. ¿No? La novela gráfica sí tiene esto. El manga puede hacerlo, pero no lo hará, de, digamos, de forma eh, como que sea vital hacerlo. Y lo mismo va a pasar en el cómic. El cómic no quiere jugar con, esta, con, este, con este lenguaje literario. No quiere jugar con la imagen, con la interacción, con las, eh, las onomatopeyas. Es todo lo que quiere contarnos. ¿Las tres nos quieren contar una historia? Sí pero las tres lo quieren hacer de una forma diferente. Y por eso es una propuesta para mí muy valiosa, porque son tres cosas completamente diferentes que yo creo que les van a gustar muchísimo. Espero que les guste muchísimo realmente. Estoy como muy ansioso porque les guste lo que les, lo que les comento, lo que decidí cómo traerles para el día de hoy. Y para ello les presento nuestro plan lector, lo que les estaba comentando. Voy a compartir de nuevo la presentación. Y aquí la pregunta es, ¿Qué vamos a leer? Entonces, propuestas de planes de lectura. Así como hicimos el, el año pasado, que yo les traía diferentes propuestas de planes de lectura, este año también les traigo tres propuestas diferentes. Eh, la primera es un plan de, de lectura compuesto totalmente por cómic. La segunda es un plan de lectura compuesto totalmente por manga. Y la última es una eh, propuesta de lectura comple compuesto completamente por... Eh, novela gráfica. Hay un cuarto, una cuarta opción, pero ya se las voy a contar. <ríe> Vamos a ver primero nuestros nuestras, ah, candidatos a ser leídos este semestre aquí en el Club de Lectora Don Quijote Rockstar. Entonces, para el cómic, les traigo esta obra, digamos es uno de los ah, cómics que han pasado a la historia por la calidad artística y por la calidad narrativa. El primero que les comento acá es El Incal. Aquí les traigo una muy rápida sinopsis, una descripción de lo que es el texto, y también vamos a conocer quién es el autor y quién es el ilustrador, por si de pronto tienen referencias cercanas um, a los que voy a mencionar. Entonces, El Incal es una obra impensable, increíble, y que puede ser uno de los pocos cómics que te harán viajar no solo a través de una historia muy bien contada e hilada, sino también a través de los sentidos, una experiencia totalmente onírica, cosa que intenta transmitirnos constantemente Alejandro Jodorowsky y Moebius. Dos ilustres autores que se encargan de enseñarnos un futuro distópico donde sigue habiendo las mismas desigualdades en una ciudad cósmica que es muy similar en muchos aspectos a la sociedad actual y pasada pero con el toque cibernético y electrónico del futuro, que es un futuro bastante cyberpunk, mezclado perfectamente con bastantes temas religiosos, sectarios y sistemas basados en la fe. Esta sinopsis fue tomada de Comicrítico. Y les cuento, este libro es maravilloso. Este también, lo que les comentaba, eh, se publicó durante tomos y volúmenes, pero después se sacó un solo libro recopilatorio, que es el libro que yo les, les digamos, propongo que leamos. No se preocupen, para quienes están llegando, como, ¿dónde voy a sacar el libro? ¿Dónde lo tengo que conseguir? ¿Lo tengo que buscar? nada no se preocupen. Aquí en el, en, el, en el club de lectura les tenemos todo a la mano. El cómic ya lo tenemos completo. Eh, si decidimos leerlo, no se preocupen. Igual va a ser con todo el material. El material está completo. Eh, una vez decidamos que vamos a leer, yo les voy a empezar a facilitar esos, esos archivos. Los tengo en PDF. Podría buscarlos en otros, en otros formatos, pero bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Si ustedes quieren leerlo, por ejemplo, en formato cómic, que existen, digamos, extensiones específicas y programas específicos para leer los, los cómics, lo podemos hacer. Esta es la, la primera propuesta para el cómic, el INCAL. ¿Listo? Piénsenlo, vean las imágenes, ¿no? Ese, todo esto que les estoy comentando es un futuro distópico. Si de pronto les interesan todos estos temas, esta podría ser una muy buena opción para lectura. Opción 2, para el cómic. Sandman, esta también es una obra mmm, gigantesca, es una obra rara, es una obra, es una obra que, que va a exigirnos, si la decidimos leer, eh, atención. Yo creo que vale la pena que lo hagamos. The Sandman es una serie de cómics escrita por Neil Gaiman, y si se preguntan quién es él, él escribió, además de Sandman, escribió Coraline. Sí, sí, dicen que es muy recomendada lo que nos dice, lo que nos dice Aider, es cierto. Es una de las obras que más recomiendan para leer. Eh, lo que se estaba comentando, Neil Gaiman escribió, además, de The Sandman, escribió Dioses americanos o American Gods, por si de pronto han visto eh, la, la serie American Gods, la escribió también Neil Gaiman, escribió Coraline. Eh, en este momento no me acuerdo qué otras escribió. Oh. Se me estaban olvidando las cosas. Bueno, por lo menos tenemos estos referentes. Se han visto Coraline, se han visto eh, Dioses Americanos o American Gats, pues tienen como una idea de, de, de más o menos cómo es el estilo de este cómic. The Sandman es una historia de cómics escrita por Neil Gaiman e ilustrada por una amplia gama de artistas de variados estilos, limitados hacia arcos argumentales o episodios sueltos, publicada por DC Comics. Esta consistió en 75. El protagonista es The Sandman, el sueño, la personificación antropomórfica de los sueños mismos. ¡Qué interesante! La personalidad fría, a veces cruel, de sueño, en las historias que transcurren en el pasado, va evolucionando hasta las historietas en la actualidad, donde, tras los años de apisonamiento, tiene la oportunidad de replantear sus errores pero ¿cuánto puede cambiar una criatura tan vieja como el universo? Gaiman resumió el argumento de la serie como el rey de los sueños aprende que uno debe cambiar o morir y toma su decisión. Es una cosa preciosa, como nos dice la descripción, ah bueno, esta, esta sinopsis fue tomada de Marina Escribe. Eh, como nos dice la descripción, no está ilustrada por un solo, un solo ilustrador, Muchas personas ilustraron The Sandman, y es una de las cosas más valiosas de este cómic, y es que tiene una variedad artística impresionante. No Todos los números son diferentes, y es algo de verdad muy, muy bonito de ver. No conozco muy bien la historia, pero también, como nos decía Ider C., que es una de las cosas que más recomienda, que más, digamos, está siempre dentro de las listas de recomendaciones para el cómic. Entonces, esta es la segunda propuesta para The Sandman. Perdón, para el cómic de Sandman, la, la propuesta. La tercera propuesta para el cómic es Watchmen. Esta tiene una adaptación a la película, también es uno de, de los cómics que más recomiendan. Ustedes buscan como recomendaciones de cómic y Watchmen va a aparecer prácticamente en todas las páginas que ustedes consulten. Watchmen es una obra maestra, es como el cambio de paradigma en el cómic. Hay un antes y un después con la llegada de Watchmen a... Uh, Watchmen a la, eh, a la industria del cómic. Entonces, esto también es uno de los que tiene que leerse si decidiéramos leer eh, cómic. ¿Qué pasaría si los héroes vivieran en la realidad y pudieran influir en los acontecimientos mundiales? Esta es una de las tantas respuestas que podemos ver en el trabajo de Alan Moore y Dave Gibbons de 1986, Watchmen una serie que ha sido definida como la deconstrucción del cómic de superhéroes donde lejos de tener combatir con villanos en disfraz, su enemigo principal es la sociedad que los vio nacer. El año es 1985, el mundo está al borde de una guerra nuclear y los héroes en disfraz ahora están retirados de manera obligatoria por gente y los políticos que se vieron beneficiados por la ayuda que alguna vez ofrecieron. Sin embargo, el asesinato del Comedian llama la atención de Rorschach, un vigilante que opera en la clandestinidad y que ahora buscará a los sobrevivientes de la asociación de superhéroes llamado los Watchmen, para avisarles que alguien está detrás de ellos. Pero no pasará mucho para que algo más grave se empiece a desenmarañar ante sus ojos, no solo poniéndoles en peligro, sino que concluya en la destrucción del planeta entero. Esta... Esta descripción, esta sinopsis fue tomada de La Cueva del Nerd. Y como les comentaba, es una de las obras que más siempre recomiendan, sin duda. Es una de las que más recomiendan para que sea leída en caso de que sea cómic. Y estas son las tres opciones para el cómic. El Incal, Sandman y Watchmen. Son las tres opciones, ¿no? Ténganlas con ustedes. Ténganlas con ustedes no, no las pierdan. <risa> Igual no se preocupen, yo les voy a, a recordar esto. <risa> Pero esas son las tres opciones para el cómic, ¿listo? Vamos a ver qué opciones les traigo para el manga. Tenemos aquí la primera opción, que para mí es algo precioso, es Hoshi Mamoru Ino, o en español, el perro enamorado de las estrellas. Sobre el manga sí de, me, me, me, me confieso mucho más ignorante, por lo que me voy a limitar a leer las, eh, <ríe> las sinopsis. Uno de los mejores mangas cortos y más conmovedores que leerás. Historia reflexiva de las diversas etapas de la vida contada desde la visión del perro Happy, que es adoptado por un hogar que le da todo lo que un can puede apreciar. Amor, alimentación y un hogar. Pero como es de costumbre... El tiempo pasa y poco a poco los integrantes de su familia comienzan a perder interés. Solo el padre mantiene su amor por él, le da de comer, lo cuida y saca a asear constantemente. Todo cambiará cuando a raíz de una enfermedad, el padre es abandonado por su familia, quedando solo con Happy, que se convertirá en el compañero ideal para sobrellevar la depresión de su dueño. Entonces, el mangan viene con historias serias, eso es una de las cosas que quería contarles, Te traté de elegir cosas no muy fantasiosas, <risa> aunque no tiene nada de malo, ¿no? Vimos el Incal, por ejemplo, de Watchmen, que de hecho, eh, de Sandman mismo, pero no quería como que se, nos fuéramos, eh, tuviéramos prejuicios por el manga, por eso busqué cosas como más de temas reales, ¿no? Porque existen muchas otras cosas. Pero este me pareció uno de los temas más serios y más difíciles de leer. como acercarnos a este tipo de cosas. Y sobre todo algo tan cercano para la mayoría como son las mascotas. Entonces, sí, María, María nos dice como so cute. Sí, es, es una cosa preciosa. Aparte que la, la, la, la ilustración es una, un trabajo maravilloso. Eso sí lo puedo decir porque ya lo vi. Esta sinopsis la tomé de espectro emocional. Esa primera eh, opción para el, el manga. Listo. Vamos a ver la segunda opción para el manga. Se llama Kamisama ga Uso wo Tsuku, y es los dioses mienten, en español, los dioses mienten. Natsuru Nanao encuentra un gato que decide adoptar, pero ante la alergia de su madre al animal no tiene más remedio que abortar su idea. Por suerte se encuentra con Ryo Susumura, una chica de su salón de clases que junto a su hermano Yuta deciden adoptar al gatito. Ese será el punto de partida de una relación de amistad y amor entre Ryo y Natsuro, demasiado alta para su edad. Ella y su hermano Yuta adoptan al gato enanado, pero sumura guarda un secreto que puede desestabilizar esa amistad. Una historia donde los protagonistas deberán afrontar la dura realidad de la vida y vencer aspectos como la soledad, el rechazo y la muerte. Esta también fue tomada de espectro emocional. Este es un trabajo que me pareció de verdad muy bonito. Eh, podrán verlo en su este momento si no llegan a leer todo el to todos los documentos, yo se los voy a facilitar, pero de verdad me parece un trabajo precioso, que vale muchísimo la pena que lo exploremos, que lo leamos y, y peleemos alrededor de esto, pero bueno. Y la tercera opción para el manga es... All you need is kill. Ese es el nombre. All you need is kill. Y este sí es un poco eh, de ciencia ficción. Está más hacia el lado de la ciencia ficción. Y tiene una de las peculiaridades que más me gusta. Y es que el ilustrador de All you need is kill es el mismo ilustrador de Death Note. Para quienes de pronto han visto el anime. Death Note, entonces tienen como comparten el ilustrador, entonces ya pueden imaginarse más o menos cuál es la línea gráfica que maneja este manga. Narra los acontecimientos de un futuro cercano, donde una raza de extraterrestres invade la Tierra. El protagonista es el soldado Keiji Kiriyama, un novato que se prepara para combatir por primera vez al enemigo. A la hora del combate no puede dar la talla y termina muerto. De pronto, vuelve a despertar unas horas antes de la batalla, condenado a repetir una y otra vez los sucesos de su muerte. En esta pesadilla temporal conocerá a Rita Bratowski, una soldado de élite que le brindará su ayuda para escapar del ciclo de muerte. Este es uno de los mejores mangas cortos para leer, lleno de acción y ciencia ficción, que cuenta con los dibujos del autor de Death Note, Takeshi Obata. Y esta sinopsis también fue tomada de Espectro Emocional. Entonces, esas son las tres opciones, ¿no? Tenemos una historia de un señor con un perro, tenemos la historia en el mundo infantil, ¿no? De los dioses mienten, y aquí nos vamos lejos, muy lejos al futuro, eh, a ver la muerte una y otra vez de un hombre, para ver si logras escapar de eso. Para quienes han visto Feliz Día de Tu Muerte, podría ir por ahí la cosa. Yo no la he visto, pero vi el tráiler. <ríe> Entonces, asimo, asumo que que por ahí es la cosa, no sé, pero lo que la no haya visto me pueda comentar. Esas son las tres opciones. Entonces ya vimos, El Incal, Sandman y Watchmen para eh, el cómic. Eh, el perro enamorado de las estrellas, Los dioses mienten y All You Need Is Kill para manga. Y las tres opciones que les traigo para la novela gráfica son estas. Tenemos la primera que es Arrugas, esta es del autor español Paco Roca. Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una residencia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. Allí aprende a convivir con sus nuevos compañeros, cada uno con un cuadro clínico y un carácter bien distintos, y los cuidadores que les atiende. Emilio se adentra en una rutina diaria de cansancio morosa con horarios prefijados, la toma de medicamentos, la siesta, las comidas, la gimnasia, la vuelta a la cama y en su pulso con la enfermera para intentar mantener la memoria y evitarse trasladado a la última planta, la de los impedidos. Cuenta con la ayuda de Miguel, su compañero de habitación. Y esta fue tomada de queelibroleo.com. Entonces aquí estamos, nos fuimos para otro lado. Estamos viendo la historia de la vejez, ¿no? De la ancianidad, de la segnitud, inclusive del olvido. ¿Cómo es la, la vida de una persona que está olvidando las cosas? Y sobre todo que está alejado de su familia. Es una de las cosas que me pareció más interesante de esta novela gráfica. ¿no? Que recordemos, esto es diferente a lo que es el manga y lo que es el cómic. Segunda opción para la novela gráfica, Blankets, del autor Craig Thompson. Blankets es una historia autobiográfica que cuenta la infancia y la adolescencia del propio autor. Craig Thompson, en un pequeño pueblo rural y muy religioso de Estados Unidos. Craig pasa una infancia difícil. Entre los burios y abusos que sufren el colegio, burlas, perdón, y abusos que sufren el colegio, las severidades de sus padres y la culpa que le producen las enseñanzas religiosas estrictas. La historia aborda la relación con su hermano pequeño, su amor por el dibujo y la imaginación, y el cambio que se produce en su vida al llegar a la adolescencia y conocer a Raina, una chica de la que se enamora perdidamente. Tomada de la casa de él. Esta es una historia de crecimiento. ¿Vemos la diferencia? ¿no? Nos fuimos en, en arrugas, nos fuimos a la, a la vejez. En Blankets vemos crecer a una persona. Vemos la vida de un niño que se está convirtiendo en hombre. ¿no? Y esto alrededor de eh, unas muy bonitas ilustraciones. Y la última opción para la novela gráfica es, ay, no cambié el nombre en la diapositiva, pero es Contrato con Dios de Will Eisner y esta es una selección especial porque este, este Contrato con Dios eh, se considera como la primera novela gráfica, esta es la que inaugura el género, entonces consideré que no podíamos leer novela gráfica si no leíamos la inauguración, donde nace la novela gráfica y por eso les traje Contrato con Dios de Will Eisner. Contrato con Dios es una novela gráfica publicada en 1978, escrita y dibujada por Will Eisner narra una serie de cuentos cortos que giran en torno a judíos pobres que viven en una pensión de la ciudad de Nueva York. Las historias se vinculan temáticamente por la frustración y la violencia, la desilusión y la identidad étnica. A esta publicación se le atribuye la popularización del término novela gráfica y esta descripción fue tomada de Wikipedia. Entonces, estas son las tres propuestas del plan lector. Este es el material que busqué por todos lados para traérselos el día de hoy. Quería que tuviéramos todo el material disponible para que pudiéramos elegir, ¿no? Esas son las tres propuestas. Manga, cómic y novela gráfica. Mari nos dice que lo quiere leer todo. <risa> bueno, genial. Como les comento, aquí vamos a elegir algo. Lo único que tenemos que hacer es elegir algo. Vamos a elegir algo de todo esto. Pero ustedes van a tener todo el contenido. Yo les voy a dar todo, ¿no? Pídanme lo que quieran. No, eso es un nombre de un libro. Lo que quieran leer <ríe> y yo se los voy a dar para que ustedes lo puedan leer. ¿Listo? Ahora, he aquí su participación. Es aquí donde ustedes entran de nuevo a elegir. Estamos en una democracia. Funcione o no funcione la democracia. Aquí en el Club de Lectura utilizamos el poder del voto para la elección. Y por eso ustedes van a elegir qué, queremos, qué vamos a leer. Entonces, si ¿sí no se han salido en, en menti.com, perfecto. Si ¿Sí se salieron, no se preocupen, volvemos a ingresar. Vamos a elegir muy rápidamente qué leer a través de la votación en vivo de menti.com. Entonces, vuelvo a compartir. Me comentan si ya están todos listos. Pueden levantar la mano o decirme ya o escribirme en el chat. Listo, nos dicen que el link, claro que sí. Hola Jenny, no te había visto conectada, bienvenida. También se me hizo raro. Por ejemplo, también hoy nos faltó la compañía de Esmeralda, ¿no? 62, 29, 15, 4. 62, 29, 15, 4. Listo. Wilman nos dice que ya está listo. <risa> listo. Sí, sí, de pronto van, por, si quieren levantar la mano o no sé, como quieren. Así yo sé eh, quién es. Ya están listos para votar. O oh, me escriben en el chat. Listo. Amy ya está lista. Perfecto. Wilmar también ya está listo. Flor ya también está lista. Listo. También está lista Diana. Hola, Diana. Listo. Creo que ya te he saludado. Perfecto, perfecto. Jenny también ya está lista. Perfecto. Viviana, lista. Muy bien, genial. ¿Listo? ¿Quién más? Déjenme, yo reviso si puedo poner la pregunta. Listo, ahí. listo ya. Listo, perfecto. Creo que fue Carmen quien nos habló. También está listo Fernando. Ya están, aquí ya están votando. Que Bueno, sigan, sigan allí. Yo creo que todavía puedo... Ah, ok, yo aquí puedo o bien cerrar la votación o o bien cerrar la votación o empezar el conteo regresivo, listo, simplemente conéctense, Sarita también ya está lista vayan conectándose y vayan votando listo, todavía yo tengo aquí los resultados ocultos, ya votaron nueve personas, 11 13 creo que es como el número máximo que hemos tenido Cierto, 13. Si alguien falta por votar me avisan y no revelo los resultados aún. Creo que somos 16 personas sin contarme la sin contar la pantalla de presentación, sin contarme pues yo y sin contar al crayusta. Somos 15 personas, sí. Eh más o menos, 15, 16, ya votaron 16, listo, creo que ya votaron todos, listos, ¿quién quiere que gane?, alguien que me cuente, alguien que me cuente, ¿qué quiere que gane?, ¿qué quiere leer?, alguien que, a ver, dale Connie, cuéntanos, ¿qué te gustaría leer este semestre? Eh, a mí me gustaría, pues, me gustó uno de manga y me gustó uno de, lo, de novela gráfica, de novela gráfica me gustó Contrato con Dios, y de manga, bueno, no lo puedo pronunciar, pero el que dice que era el mismo escritor de bernard es okay. entonces me gustará. Entonces probablemente votaste por leer una de cada documento, eso me gusta, sí. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Quién más? A ver si sí, de pronto aquí hay alguien en el chat que nos esté hablando. Emi nos dice que quiere leer arrugas. Ah, bueno, Flor, dale, cuéntanos. Eh, gracias, Julián. No, a mí me encanta la novela, novela gráfica, pero me interesa siempre que, que todos tengan la oportunidad de leer su tipo, su género. Entonces, excelente eh, uno de cada uno. Gracias, Julián. No, con mucho gusto, Flor. Sí, yo también pensé en eso. <risa> Esa era la cuarta opción. Pues, si no podemos leer un solo plan de lectura, pues elijamos varios. Igual lo que nos está comentando Viviana, ¿no? Uno de cada género. Pues vamos a ver. Vamos a ver si gana se gana la opción de que leamos una de cada género. Jenny Villalobos nos dice que a ella le gustó más la novela gráfica, que no le llamó tanto atención ni, la, ni, la, ni el manga ni el cómic, ella prefiere yo votar por la novela gráfica. Pero vamos a ver cuáles son los resultados, no tengo redoblantes, de pronto Wilmar pudiera hacer los redoblantes para revelar aquí los resultados de la votación. Listo, vamos a ver. Y, bueno, hay un empate. <risa> hay un empate entre novela gráfica y una de cada género. Esto no me lo esperaba. ¿No? Sarita nos dice que le gustaría leer Sandman. ¡Wow! <risa> bueno, hay un empate. Como hay un empate? Yo no voté. <risa> Como yo no voté. Joe. Yo... Tendría que desempatar en este caso. Ay, no, no, porque es que usted va a poner ahí que una de cada género no se vale. Sí, voy a votar por la opción una de cada género. Igual no se preocupen, ustedes también van a elegir qué vamos a leer. No, yo no, yo no tengo el poder de decisión ahí, tranquilos. Sí, me parece que podemos nutrirnos mucho y hacer comparaciones muy provechosas si leemos uno de cada género, si leemos un manga, si leemos un cómic, si leemos un, un, una novela gráfica. O Entonces, sea, si así podemos elegir lo que queramos, ¿no? Entonces, ha ganado por desempate por parte del moderador una de cada género. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Espero que Sí. <risa> Bueno, Jenny ya nos da la opción, nos dice que no, pero ya nos dio. Ah, bueno, Connie nos dice que sí, Mari nos dice que sí, Sarita sí, Juvena también nos dice que sí. No, me encanta, me encanta. Ahora, no se vayan, prometo que ya vamos a acabar. Sé que igual creo que vamos, vamos bien de tiempo. Voy a compartir con ustedes la, la opción, digamos la encuesta, para que elijamos qué vamos a leer. ¿No? Esto, lo vamos, esto es mucho más rápido. Entonces, les estoy copiando. En este momento simplemente sigan ese formulario y allí vamos a ver um, la opción de que ustedes elijan qué vamos a votar, qué vamos a elegir. Van a poder elegir un cómic, van a poder votar por un manga y van a poder votar por una novela gráfica. Ya ustedes van a, elegir, a decidir qué vamos a leer. Me parece que eh, Flor tiene una pregunta. Cuéntanos, Flor. No, gracias Julián, no, qué pena, no había bajado la mano. Ah, <risa> ok, ok, ok, tranquila, tranquila. Listo, entonces, me voy a ir ahora mismo a ver los resultados. Ya dos personas respondieron, tres personas. Yo aquí estoy viendo en tiempo real. En este caso ustedes sí no pueden ver, <risa> no les voy a mostrar. Ya van cuatro respuestas, cinco respuestas. Apenas, apenas tengamos todos los resultados, pues elegimos y tenemos nuestro plan de lectura, que es lo que queremos salir. con el, el día de hoy queremos tener nuestro plan de lectura definido al finalizar nuestra sesión. Eso es lo que queremos. Vamos ya con ocho respuestas. Listo, ya varias personas han votado. Viviana nos comenta que ya votó. Perfecto, nueve respuestas. Diez. Ya casi, ya casi. Once. Esto está genial, esto está buenísimo. <risa> está Genial esta votación, de verdad. Ustedes vieran. 13 respuestas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes faltan por votar? Si de pronto tienen algún inconveniente, que el formulario no los permita votar. Llamaban 14. A ver, por aquí escuché el chat. Sarita nos dice que ya votó. Perfecto, Sarita. 15. Creo que falta una, falta una persona por votar, nomás una persona. el moderador ah, no, yo no voto voto para desempate <ríe> falta, una, falta una persona por votar de los 19 que vemos vamos, ya se fue una persona entonces supongo que tendremos aquí las respuestas de nuestra encuesta, listo, ya todos votaron vamos a ver cómo queda nuestro plan lector para este para este semestre, listos? preparados? Bueno, así quedó. Un, la mitad de los, de los participantes, un 50%, votó por leer Sandman, de Neil Gaiman. Entonces, de cómic vamos a leer Sandman. Vamos a leer del manga, uh, con un 37.5%, All you need is kill. ¿no? Entonces, nos vamos a ir aquí por... Aquí nos vamos a ir por lo esotérico, aquí nos vamos a ir por la ciencia ficción y en la novela gráfica con Contrato con Dios nos vamos a ir por el realismo, los problemas sociales, las pugnas raciales. Me encanta el plan lector, quedó maravilloso, tenemos de todo un poco, tenemos ciencia ficción, tenemos fantasía, tenemos terror, porque pues The Sandman también tiene un poco de esto, sí, muy variado, lo que nos dice bien es cierto, es muy, muy variado, y por supuesto vamos a sumergirnos en la ciudad de Nueva York de, la, de los setentas y ver cuáles eran los problemas que estaban afrontando allí los judíos con contrato eh, con Dios. Sí fue el que ganó, sí, contrato con Dios, la mitad. Y ese pues fue nuestra votación. Entonces, eso es como quedamos. Aquí tenemos entonces, tenemos que elegir con cuál empezamos. Empezamos con el cómic, empezamos con el manga o empezamos con um, la novela gráfica. Manga nos dice Mari, tenemos cuatro semanas para leer el manga, cuatro semanas para leer eh, el cómic y cuatro semanas para leer la uh, novela gráfica, ¿listo? Entonces ya van tres votos por el manga, van una por novela y van uno por cómic. ¿Quién más? Aquí rápido en el chat, no, no nos pongamos a hacer más votaciones, en el chat, tun, tun, tun, tun. yo voy contando. Novela gráfica, ya van dos por novela gráfica, eh, después nos dicen que, Ah, bueno, empecemos con novela gráfica, luego cómic y último manga. Jenny nos dice que empecemos con novela gráfica. Nos dicen que empecemos con novela, novela, va ganando novela. Novela gráfica, bueno, listo, ganó novela gráfica. Vamos a empezar con Contrato con Dios. Segundo formato para leer, cómic o okay. qué. Ah, bueno, aquí Jenny nos dice las opciones, novela, manga y cómic, listo. Entonces, empezar con novela, seguir con manga y terminar con el cómic. ¿Están todos de acuerdo? Empezamos con novela gráfica, seguimos con el manga y terminamos con el cómic. Entonces, vamos a empezar a leer eh, Contrato con Dios, seguimos con um, All You need Is Killed y terminamos con Sandman. Ese es nuestro plan lector. ¿Listo? Listo. Perfecto, me encanta que hagamos esto así. Entonces, aquí en nuestro cronograma eh, tenemos contemplado Semana Santa, tenemos los cortes para los estudiantes de la universidad. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Les recuerdo que la semana de, de corte no vamos a discutir lo que leemos, sino que tendremos una actividad intermedia. Yo traería alguna lectura, les traería un tema para que discutamos, pero esa semana de, de receso no discutimos ni el manga, ni el cómic, ni la novela gráfica. ¿no? Esa semana... Eh, es para que ustedes también puedan descansar de lo que vamos leyendo y puedan leer otras cosas, ¿no? Y yo también, como siempre, les traeré alguna actividad para, para esa sesión. Ah, y la última semana, pues, mi propuesta, el año pasado solamente recibimos un, una actividad, pero sería muy chévere y yo tengo la completa certeza que se puede hacer, de que para la última sesión, la última sesión por allá en mayo, eh, yo no, yo no tenga que hablar, sino que sean ustedes los que presenten, lo que quieran presentarnos sobre la lectura. Si quieren leernos un cuento, si quieren mostrarnos una canción, como nos, como nos presentó Pony el año pasado, que nos presentó una, una canción muy bonita, basada en, en Recuerdas Juana, o si quieren mostrarnos un dibujo, si quieren mostrarnos un poema, lo que quieran mostrarnos sobre lo que leemos, sería maravilloso. No es obligatorio, como yo siempre les digo, aquí no nos obligo absolutamente nada, nosotros no los obligamos a nada. Pero si en esa última sesión pudiéramos mostrar algo... Como qué nos generó eh, estas lecturas, que nos generaron estas lecturas eh, para esa última sesión, sería maravilloso. Y asimismo nosotros podríamos elegir eh, pues el ganador del obsequio. El año pasado no hubo obsequio debido a ciertas eh, cruces, bueno, digamos, llamémoslo términos burocráticos, pero yo creo que este año sí ya, ya no va a haber ningún inconveniente y podemos entregar el obsequio. ¿Cuál será el obsequio? Mi idea es regalar o una novela gráfica, o un cómic, o un manga, eh, por supuesto, no serían los que estamos, eh, no serían los que vamos a leer, porque, pues bueno, son un poco voluminosos. Ahí tendríamos que mirar. Eh, pero, pero, pues la idea sí sería esa, ¿no? Como, como obsequiar uno de los tres formatos que tenemos para este semestre. Entonces, mi propuesta también, desde hoy, es, para la, para la última semana, para la última sesión, preparemos algo, lo que queramos, un juego, si alguien quiere presentarnos un juego, si alguien quiere ponernos a jugar, si alguien quiere ponernos a adivinar, es lo de menos, pero la idea sería pues que esa última sesión sea de ustedes, sea completamente de ustedes para que se adueñen de ello y hagan lo que quieran con la última sesión. Y bueno, eh, como siempre, ya terminando nuestra sesión, yo les comparto eh, nuestro, nuestro hijito como club de lectura, nuestra lectura para susurrar al oído, que pueden encontrarla en, en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Entonces, los dejo por un minutico con esta lectura para susurrar al oído. Lecturas para susurrar al oído El camello de Eduardo Berti El camello había pasado ya la mitad de su cuerpo por el ojo de una aguja Cuando dijo una mentira, le crecieron algo más las dos jorobas Y quedó allí atrapado para siempre Club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar Como les comentaba, en el canal de YouTube ustedes van a encontrar esta y todas las demás eh, lecturas, susurros que hemos tenido, para que las compartan, las escuchen, no duran más de un minuto, son corticas, es lo que queremos, para que ustedes también lean con los oídos, ¿no? Es lo que queremos. Bueno, pues esto era esta primera sesión. Ya, eh, ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Um, no sé si uh, hay interesados en unirse de pronto de las personas que son nuevas, unirse al, al grupo de WhatsApp del Club de Lectura, eh, para yo poder compartirles el, el link eh, aquí a través del chat. Si ustedes, si ustedes así lo quieren, puedo compartir el, el vínculo para que ustedes se unan al, al grupo de WhatsApp. Eh, y pues allí nosotros compartimos eh, los horarios, compartimos cuando leemos en voz alta, compartimos también los documentos es decir los textos que vamos a leer los compartimos por medio del grupo de whatsapp entonces listo aquí ya nos dice que sí. acabo de compartirlo en el chat para quienes no se han unido aún al, al grupo de whatsapp del club de lectura pues lo puedan lo puedan hacer en este mismo momento eh, y lo último <ríe> Ya sé, yo sé que es, es, la primera sesión es, es la que más cosas tiene, lo prometo. Ya la siguiente no, no, no, no van a haber tantas encuestas ni nada de esto. Ya empezamos. La primera siempre es la más difícil. Yo siempre estoy más nervioso, entonces soy más torpe. Pero ya la segunda estoy más relajado. Eh, lo último, ya para que se vayan y descansen de este miércoles, es que me ayuden con esa encuestica. Ya, no es más. Esta encuestica sí la vamos a hacer todas las semanas, por, pues, por cuestiones eh, estadísticas, pero igual también es pues, sobre todo para conocer la, la opinión de ustedes, para mí es muy importante, es lo que más valoro en esto, en esta actividad, porque de otra forma no voy a saber cómo mejorar, entonces sí me ayudaría muchísimo con que me ayuden con esa encuesta, pueden realizarla ya después de que terminemos el club eh, y yo voy a estar eh, valorando y observando cada una de sus respuestas. No me queda más que agradecerles por haberse conectado. Recordarles que nos sigan a nosotros, al Crayusta, en nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram, Facebook, WhatsApp, en Goodreads. Tenemos el grupo, el, el grupo de, del club de lectura. Allá también publicamos información extra, ponemos videos, ponemos los retos de lectura, debatimos, si así lo quieren. No, La idea es que también nos podamos encontrar por allí. Eh, Twitter y, eh, por supuesto, YouTube. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Si existe alguna pregunta, no duden en comunicarla, ya sea por el WhatsApp o si tienen mi correo. También lo pueden hacer por mi correo. Yo estoy muy pendiente siempre del correo para que ustedes eh, siempre tengan la respuesta que necesitan sobre esto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Disfruten su novela. <risa> Uh, sí, Amy, yo estuve tomando la asistencia durante lo largo de la sesión, entonces no te preocupes, yo tengo la lista de asistentes. Entonces, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana y eh, estamos hablando sobre nuestras lecturas en voz alta, si las hacemos o no las hacemos, eso lo discutiremos a través del WhatsApp. Hasta luego a todos.